Es un momento de inusual calma en la fundación SCP. No hay nadie en la sala aparte de un científico y una joven súbdita. No hay pruebas, solo observación. El científico le hace preguntas con calma mientras la acompaña por el pasillo, con la esperanza de obtener más información sobre sus habilidades únicas. Entonces, ¿por qué parece tan aterrorizada? Mientras el científico trata de llamar su atención, la joven se muestra más preocupada, mirando nerviosa por el pasillo. ¿Le teme al científico? ¿por qué sigue murmurando frases extrañas que no tienen ningún sentido? ¿Cómo atravesó una puerta tan pesada? Esa puerta tiene casi un pie de espesor. ¿Cómo se las arregló para destruirla? El científico está mirando sus notas e intenta dar sentido a las declaraciones de la joven cuando se da cuenta de algo terrible. Ella está mirando fijamente una de las puertas que contiene otro SCP muy peligroso con las mejores ataduras, pero está encerrado de forma segura, ¿verdad? El científico jura que puede oír el sonido de arañazos detrás de la puerta de acero. 17 horas más tarde, el peligroso SCP se escapó de su celda de contención y podría haber arrasado con toda la instalación de contención de SCP, de no ser por el equipo de respuesta fuertemente armado que esperaba fuera para contenerlo y devolverlo a su celda. La enorme pérdida de vidas solo se evitó porque la fundación SCP fue advertida con antelación, todo gracias a la mayor arma secreta que ha visto la fundación el SCP-187. Pero la defensa más poderosa de la fundación contra los SCP peligrosos es probablemente la más improbable, una joven de aspecto completamente normal de unos 20 años, cuya única característica distintiva es lo delgada y atormentada que parece. A pesar de no ser un peligro para nadie en la fundación, es una de las SCP más cuidadosamente vigiladas en las instalaciones, para protegerla de sí misma. SCP-187 es una de las precognitivas más poderosas jamás encontradas, pero sus habilidades son un peligro para su propia mente. Esta chica de aspecto normal tiene una capacidad telepática única que le permite ver el futuro de cualquier cosa que esté mirando, viéndolo simultáneamente en dos marcos de existencia. Lo ve tal y como es ahora, y también como será en el futuro. Digamos, por ejemplo, que está mirando a un cachorro de tigre, ¡qué bonito! Al mismo tiempo, también ve la enorme y temible bestia de la selva en la que se convertirá. No verá los cambios menores en su estado, por lo que no podrá decirte cómo será tu próximo corte de pelo. Pero si algo drástico está a punto de sucederle a alguien o a algo, podrá predecirlo con perfecta exactitud. Solo hay un problema, no puede apagarlo. Esta habilidad involuntaria se activa siempre que vea a alguien o algo que está a punto de sufrir un cambio importante en su estado. Esto significa que en cualquier momento puede ser bombardeada con imágenes horribles, y eso incluye la comida. Desde que sus habilidades se pusieron en marcha, SCP-187 no ha podido comer normalmente, porque todo lo que come o bebe lo ve en su estado futuro. Cuando mira un vaso de agua lo ve como un líquido, pero un poco más amarillo de lo normal. En cuanto a la comida sólida, la verá como lo que sale después de ser digerida. No es precisamente apetecible así que durante un tiempo parecía que iba a morir de hambre bajo la custodia de la fundación. Afortunadamente, los científicos de la administración pudieron encontrar algunas soluciones a su capacidad. Alimentarla e hidratarla por vía intravenosa era una opción, pero un estudio más profundo de sus habilidades dejó claro que su poder se procesaba a través de sus ojos. Eso significa que cuando está vendada, puede comer sin que su precognición se active. Estar asignado al destacamento de SCP-187 es muy diferente a la mayoría de los destacamentos de SCP. Si te asignan al SCP-682, te preocupa constantemente que la horrible bestia carnívora que odia a todo lo humano se suelte y te haga pedazos, no tanto con el SCP-187. Esta tarea se parece más a la de un equipo médico, en la que el paciente es muy valioso para la institución, y no se puede permitir que se libere o que se haga daño de ninguna manera. La fundación ha tomado las máximas precauciones para garantizar la seguridad de SCP-187, incluyendo un conjunto de sujeciones médicas a las que está atada excepto cuando sale de su celda o participa en pruebas. Incluso cuando se le da más libertad, sus manos siempre llevan manoplas suaves, para evitar que intente dañar sus propios ojos como forma de neutralizar sus poderes. Su equipo le venda los ojos antes de cada comida y le da de comer, con algunos sedantes suaves añadidos a su comida para mantenerla tranquila. Gracias a los cuidados constantes está empezando a recuperarse de su inanición autoinducida. El personal elegido para esta tarea es cuidadosamente seleccionado antes de ser enviado a interactuar con ella. Tienen que ser los miembros más responsables y detallistas del personal, que no se pierdan nada en lo que respecta a su rutina de cuidados. Que 187 sea inofensiva no significa que no pueda moverse con rapidez, y un paso en falso podría costar a la fundación su activo más valioso. Y a diferencia de la mayoría de los SCP, 187 rara vez es manejado por personal de clase D, no tienen acceso a especímenes de mayor seguridad y no tienen la formación necesaria debido a su corta permanencia. Pero hay otra razón por la que la fundación mantiene el 187 alejado de los hombres más bajos del tótem. El personal de clase D se utiliza con frecuencia para probar peligrosos SCP, y tienen suerte si llegan intactos al final de su servicio. Cuando estuvo expuesta a algunos miembros de la clase D al principio de su estancia, los vio horriblemente hinchados, con agujeros en la cabeza o sin la mitad del cuerpo. Estos desafortunados personajes tuvieron un destino horrible. Fueron succionados por el vacío del espacio, les dispararon mientras intentaban escapar, y fueron mordidos por la mitad por una criatura anómala que escapaba. Además, aunque la mayoría del personal de la clase D es amnistiado después de su servicio, algunos son despedidos por romper el protocolo o por intentar escapar. El SCP-187 vería a cualquiera de estos desafortunados personales caminando por ahí como los cadáveres en los que acabarían. Sin embargo, la fundación quiere conocer todo el alcance de sus poderes, lo que implica pruebas, muchas pruebas. Cuando llegó a la fundación, se centraron en averiguar cómo funcionaba su poder. Le hicieron pruebas de coeficiente intelectual y acertó todas las respuestas de la prueba escrita. Su coeficiente intelectual se situaba fuera de lo normal, al menos en 300 lo que la convertía en la persona más inteligente del mundo. Pero su comportamiento normal no parecía corresponderse con ese nivel de superinteligencia. Para confundirlos aún más, cuando le hicieron un test de CI por ordenador, obtuvo una puntuación ligeramente inferior a la media, de 97. Los científicos asignados a su caso estudiaron los resultados y crearon otras pruebas hasta que comprendieron cómo funciona su capacidad precognitiva. Puede ver el futuro de cualquier cosa que se vea afectada físicamente. Así, cuando se marca una respuesta en un papel, se produce un cambio notable, pero cuando se teclea una entrada en un ordenador, este sigue siendo el mismo, así que su habilidad no pudo ayudarla en los exámenes informatizados. Pero sus habilidades aún podrían ayudar a la fundación, especialmente cuando se trata de mejorar la seguridad de otras anomalías. Había evitado inadvertidamente la fuga de una criatura SCP especialmente letal al predecir que atravesaría la puerta, pero... ¿Cómo se manifestarían sus poderes en casos más complicados? Algunos investigadores de la fundación postularon que podría ser capaz de ver el futuro de anomalías mortales e indestructibles como el SCP-682 y encontrar una forma de eliminarlo. Pero los expertos temporales advirtieron que esto podría crear una paradoja. Al fin y al cabo estaría viendo un protocolo de eliminación que no existía hasta que ella lo viera. Pero sus poderes y la forma en que podrían ayudar de otras maneras además de la neutralización justificaban una mayor exploración por lo que se asignó personal y comenzaron los experimentos del SCP-187. SCP-162 es una horrible masa de anzuelos, alambre y otros utensilios afilados. Exuda una atracción psicológica y cualquier persona desafortunada que lo toque acaba siendo arrastrada por los objetos con púas y absorbida por su masa. SCP-187 se mantuvo a una distancia segura y lo examinó, y no le molestó solo lo vio como un montón de escoria derretida, lo que indica que será neutralizado en algún momento. SCP-529, un gato normal y amigable, excepto por el hecho de que su mitad trasera parece faltar por completo. El gato actúa como si estuviera entero, y cuando SCP-187 fue expuesto a él, no pareció notar nada malo en el gato. Jugó brevemente con él, y parecía estar más tranquilo que cualquier otra vez que se le examinó. La fundación está considerando utilizar a SCP-529 como herramienta de motivación después de que ella solicitara volver a visitarla. Otras pruebas tuvieron resultados mucho más inquietantes, ya que SCP-187 descubrió cosas sobre los sujetos que los investigadores desconocían. SCP-003, una extraña placa de circuito orgánico hecha de pelo y uñas unida a una tabla de piedra, parece ser una máquina antigua. Pero cuando se le presentó el SCP-187, lo saludó como si fuera una persona y mantuvo una conversación con él mientras el personal lo miraba confundido. Cuando la entrevistaron después, describió a la entidad como una señora muy agradable. ¿En qué estaba evolucionando el SCP-003? La fundación lo está estudiando detenidamente gracias al aviso previo de SCP-187. Cuando se expuso a SCP-015, una enorme red de tuberías que parece crecer lentamente y se defiende de cualquier intento de trabajar en ella con herramientas, SCP-187 observó pocas diferencias con respecto a su estado actual, hasta que abrió una puerta. En el interior se encontró con una enorme red de tuberías que se extendía a lo largo de varios kilómetros, sin ningún fin a la vista. SCP-015 se había reducido a un lugar manejable y su peligro había sido contenido, pero SCP-187 indicó que podría estar preparándose para su mayor y más peligrosa expansión. El SCP-415, un hombre humano aparentemente normal con capacidad para regenerar sus órganos internos, ha sido objeto de las investigaciones de la fundación desde su llegada, sobre todo debido a las extrañas alteraciones físicas que sufrió para facilitar el acceso a sus órganos. Es uno de los SCP más pacíficos de la fundación, pero en cuanto el SCP-187 estuvo expuesto a él, se alteró, suplicó que la sacaran de la sala y, al ser interrogada, reveló que veía a SCP-415 como un cadáver. ¿Qué va a pasar con el hombre aparentemente inmortal? SCP-187 también estuvo expuesto a algunos de los SCP más peligrosos de la Fundación, incluido SCP-173, una estatua aparentemente viva que se mueve de forma impredecible siempre que no se le observa, y que ha sido responsable de la muerte de muchos miembros del personal de clase D que entran en su recinto para limpiarlo, pero parece ser estable en la contención. Entonces, ¿por qué al exponerse a él el SCP-187 empezó a gritar inmediatamente? Tuvo que ser sacado del recinto y cayó en un estado catatónico durante dos días. No recordaba nada de la visión que tuvo de la estatua y tardó días en recuperarse por completo. La Fundación vigila de cerca la estatua, incluso más de cerca que antes. SCP-106, también conocido como El Viejo, un asesino depravado que se asemeja a un cadáver anciano en descomposición. Es conocido por sus frecuentes escapes y sus sádicos ataques a cualquiera que se encuentre cerca de él. Cuando se expuso a SCP-187, la observación duró menos de un minuto antes de que el viejo intentara escapar. SCP-187 parecía estar en peligro directo con el viejo, pero este nunca la tocó ni la dañó de ninguna manera. Cuando fue entrevistada después, explicó que el viejo quería una audiencia, alguien que la observara. El incidente quedó registrado como una situación cercana y un indicio de que algunas de las otras entidades pueden tener sus propios planes para el SCP-187. El poder de SCP-187 funciona sin fallos, y eso tienta a mucha gente a intentar utilizarla para obtener respuestas a preguntas importantes, pero deben tener cuidado con lo que desean. Como lo descubrió un doctor durante un examen, SCP-187 miró la mano de la mujer y observó que era extraño que no llevara su anillo de boda, pero la doctora sí lo llevaba y lo había hecho durante los últimos 19 años. Pero al día siguiente su marido solicitó el divorcio, y las profecías de SCP-187 resultaron, una vez más, correctas. ¿Cuáles son los planes de futuro para SCP-187? La fundación está siendo muy cuidadosa con sus habilidades, tanto para preservar su cordura como para evitar posibles paradojas temporales. Se ha establecido una rutina para mantenerla segura, alimentada y protegida de algunos de los peores efectos de su capacidad, pero los experimentos que utilizan sus visiones no van a parar pronto. Muchas de sus visiones predijeron nuevas y peligrosas evoluciones en las anomalías de la clase Keter, lo que dio al equipo tiempo para prepararse y aumentar las medidas de seguridad. Nadie sabe de dónde viene SCP-187 ni cuál es el origen de sus habilidades únicas, pero mientras la fundación SCP mantiene encerradas a algunas de las entidades más peligrosas del mundo, su activo más valioso puede ser uno de los más inofensivos. Porque mientras SCP-187 tenga sus visiones... La próxima fuga o evento apocalíptico puede ser detenido antes de que ocurra. Para saber más sobre algunos de los sujetos con los que interactuó SCP-187, consulte SCP-106, El Viejo, o SCP-173, La Escultura.